Amigos, bienvenidos a nuestro segmento de salud y belleza, bueno, dentro de desarrollo personal. Me da muchísimo gusto el día de hoy saludar a nuestra amiga Marisa Elizabeth Mitocaya. ¿Cómo estás, Marisa? Muy bien, Eli, un placer tenerte aquí. Bienvenida. Bueno, pues estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Marelli Body Perfect and Beauty, ubicado en la calle de Francia 102 interior 9 en la colonia Versalles, exactamente atrás del HSBC. Aquí nos encontramos arribita de los tacos. Los tacos <risa> aquí nos <risa> encontramos y bueno, hoy vamos a platicar de aparatología para la belleza, de aparatología para la estética física. Hay muchos aparatos hoy en día, hay y muchas terapias y es muy fácil que las mujeres, porque principalmente lo usamos mujeres, también hombres, pero principalmente mujeres, tengamos dudas en cuanto a que no sea charlatán, que realmente sepa, que realmente conozca. Y vamos a irles explicando algunos de los aparatos con los que cuenta Marely Body Perfect and Beauty aquí en, en Puerto Vallarta, y vamos a empezar por esto que es la gimnasia pasiva y aparte un aparato de, de faciales. ¿Esto qué viene siendo, Marely? Este es un aparato que se llama gimnasia pasiva, que trabaja por medio de electroximulación y se puede utilizar para toda la área, todas las áreas del cuerpo, como son glúteo, abdomen, espalda, pierna... Eh, es un equipo que nos ayuda también para la salud porque nos ayuda muchísimo a estimular el músculo. Entonces es importante saber también que no todas las personas son candidatas para este equipo, ¿verdad? ¿Qué ¿Sería como el inconveniente, Marisa? Mira, el inconveniente sería que tengan alguna enfermedad hepática tengan cáncer, tengan este, hipertensión, algunas enfermedades crónicas que por medio de la, de la electroestimulación hagamos que el cuerpo pues se eh, acelere más. Muy bien, yo les voy a explicar un poquito mi experiencia, amigos. He tenido oportunidad de ya probar en algunas sesiones estos eh, aditamentos, se colocan sobre la cintura, por ejemplo, y, me, y envían un poquito de... Como de electricidad no duele ni sucede nada, nada desagradable. Lo único que siente uno es como cuando está trabajando tu abdomen en un abdominal. Entonces, esto es una gimnasia pasiva. Es una terapia recomendada tanto para quienes ya hacen ejercicio como para las personas que no les gusta hacer ejercicio, pero es una forma a lo mejor de también mantenerse en forma. Así es, Eli. Mira, este eh, aparato también es funcionar para las personas que desean re de rehabilitación, para lo que son las rodillas, eh, para las personas que se la pasan en oficina. Y que no pueden ir al gimnasio, este equipo es maravilloso porque lo que dura la sesión de este equipo, nada más que son 20, 20 minutos, si alcanzas a resistir, aguantar eh, lo que es el máximo de resistencia que tiene este equipo, es como si eras 200 abdominales en 20 minutos. ¡Wow! Muy bien. Y aquí tenemos otro aparato. ¿Esto qué es, Marisa? Este es un equipo que se llama Hidrafacial. Es especial para extraer todo lo que es la grasita, también tenemos aquí eh, diferentes uh, equipos que ellos eh, son efectivamente para utilizarlos para limpieza facial, para reafirmar, para dar tenacidad a la piel, para verte más joven y bella. ¡Wow! Pues tenemos todo para vernos hermosas y vamos a pasar acá a conocer otro de los equipos también muy famosos, que adelante Marisa, que viene siendo la ¿Radiofrecuencia? ¿está, ¿Estoy en correcto? Así es. Este equipo es un multifuncional que tiene el hipoláser, eh, que por medio del de láser lo que hace es un moldeamiento padrísimo. También tenemos radiofrecuencia facial, radiofrecuencia eh, corporal, tenemos vacunterapia con radiofrecuencia y tenemos la famosa cavitación. Esto está en este equipo. Así es. Ojo, la cavitación igual, no todas las personas son candidatas y es importante que sea bien aplicada. porque Porque la gimnasia pasiva, la, la perdón, la cavitación, si no es bien trabajada, puede descalcificar. Hay que tener mucho cuidado con quien vayan para que eh, cuando tengan sus tratamientos sean correctos. Así es, amigos. Por eso hoy estamos platicando con Marisa Elizabeth, mi tocaya. Quien, además de ser una experta y una profesional, ya tiene años de experiencia, cuenta con equipo, cuenta con certificación. Ahorita nos vas a ampliar toda esta información y el día de hoy también nos estamos explicando algunos de los diferentes equipos aparatología para la belleza y la estética corporal. Este equipo es la carboxiterapia, este por medio del de dióxido de carbono que entra a tu cuerpo te ayuda a liberar la grasa. Ese, uh, con el uso continuo, te hace una mini liposucción. Eh, lo que hace es eh, quitar toda esa grasa que no puedes quitar en el gimnasio. Chicas, chicos, este es efectivísimo para eso. Nos ayuda muchísimo a lograr. Eh, eh, erradicar esa grasa dura que tenemos por años. Y realmente acabas de tocar un punto bien importante. A veces nos estamos matando con la dieta, con el ejercicio, y hay áreas del cuerpo que definitivamente no podemos eh, quemar la grasa como quisiéramos. Y finalmente, este aparato, Marisa, ¿cuál es? La presoterapia. Ese es uno de los equipos que más me encanta porque aparte de relajarte, de ayudarte a liberar, lo que es la toxina, lo que es, este, ayuda también al torrente sanguíneo, nos ayuda mucho a desinflamar, si hay problemas de varices nos ayuda mucho para relajar el cuerpo y evitar un derrame cerebral. ¡Wow! En serio, o sea, no solamente nos ayuda en la parte estética, sino también en la parte, pues, de, de la salud. A, a final de cuentas, amigos, yo lo que les quiero compartir es que eh, aquí, ma, ma, Marely, eh, Body Perfect and Beauty, nos está ofreciendo todo un servicio integral de aparatos, de equipo, pero además tu experiencia. ¿Con qué experiencia cuentas? ¿Cuál es tu respaldo y tu garantía y la calidad de tu servicio? Mira Eli, yo soy cosmiatra y soy especialista en aparatología corporal. Eso también es bien importante que este, nos preparemos para que, para darles una mejor calidad de servicio a, a nuestros clientes. ¿Qué le dirías a todas las personas? Hay muchas, eh, pues, es, no sé, spa estéticas que están ofreciendo estos servicios y uno no sabe, uno desconoce quién sí es el bueno, o quién no. ¿Cómo podemos identificar la diferencia? Mira, Eli, es bien importante. De hecho, yo siempre les digo a mis clientes o a las personas que se acercan, les comento que previo a, una, a realizar un, un este tratamiento, lo que hago es una valoración. ¿Por qué? Porque nosotros aquí trabajamos los tratamientos personalizados. ¿Esto para qué? Para checar a ver qué, cómo andan de salud y en base a eso poder trabajarlos. Y bueno, más en día, hoy en día que hemos visto tanto caso de gente, incluso artistas, que recurriendo a algunos tratamientos de belleza, pues han tenido problemas con su salud muy graves, y eso es muy importante que nos concienticemos. En ese sentido, además de, de cuidar la salud, Mar Marisa, Elizabeth, eh, ¿Tú tienes experiencia también incluso con gente que viene de Tijuana, de otras ciudades, y que te han hecho comentarios en un comparativo de lo que vivieron en otros en otras spa o en otras clínicas de belleza y lo que viven contigo? Sí, de hecho actualmente estoy trabajando mucho con chicas que se acaban de hacer la liposucción y ellas me han contado su experiencia, que en otras clínicas pues han tenido que pagar muchos este tra muchas sesiones y no logran el mismo resultado que nosotros podemos lograr en tres sesiones. Máximo. eso es muy importante amigos que, que lo tomen en cuenta eh, eh, este tipo de equipo está recomendado tanto para quien se ha hecho una cirugía mantenerse o darle los últimos detalles para afinar el cuerpo como quieren verse, eh, pues somos muy exigentes de repente últimamente también para quienes hacen ejercicio y como ya comentaba Marisa, por alguna cuestión no han podido lograr el objetivo al 100% y ya no es cuestión de dieta, ya no es cuestión del ejercicio a veces es como un masaje que se requiere y que con estos aparatos lo pueden lograr y también para quien no le gusta hacer ejercicio, pero sí le gusta verse bien Así es Eli, aquí tenemos el servicio para todos, hombres y mujeres para que, para ayudarles a lograr el objetivo y aparte Eli, es bien importante decirte que también manejamos lo que es la mesoterapia reductiva y también manejamos la maderoterapia. Mm. Eh, tenemos para personas que les gusta inyectarse y para las que no. Chicos, vengan, visítenos y de verdad, aquí los esperamos. Eh, la, eh, lo que es la cita de valoración no tiene ningún costo. Y todo febrero tenemos promociones. Por favor, síganos en nuestra página para que vean y se actualicen con todos los servicios que contamos. Así es, si quieren ampliar información, detalles de alguno de estos aparatos, de cada uno de, los, de estos aparatos, en Marelli Body Perfect and Beauty, en la página, ahí van a encontrar diferentes artículos. Eh, también si quieren venir, recordamos la dirección es Francia 102, interior 9, atrás del HSBC, estamos aquí en la colonia Versalles, la calle de Francia, pues yo creo que muy ubicable también, y está en la planta alta. Vamos a agregar en lo que sinopsis en detalles, todo lo que es teléfono y más detalles para que ustedes se puedan contactar aquí con Marely Body Perfect and Beauty y prometemos también tener eh, entrevistas y pláticas más amplias sobre cada uno de los aparatos para que todos ustedes amigos pues puedan tener la información adecuada. Marisa Elizabeth, muchísimas gracias. Un placer Eli, estamos para servirte y los esperamos. No se quiere, no quiere que nos vayan Bueno, vamos a decir algo nada más rápidamente <risa> Ya estoy yo viviendo, eh, ahora sí que en carne propia El trabajo que hace eh, Marisa Y bueno, pronto les voy a compartir por ahí Algunas fotografías del antes y después Nos despedimos a través de Radio Switch Gracias Hasta luego